Ha pasado más de un año, desde que hice el primer top de este tema, pero es sorprendente que aún hay más material que tenemos que abarcar y cabe mencionar que lo que estás por ver es incluso igual o peor de lo que viste en la primera parte, dejaré un link en la descripción por si aún no lo has visto, se recomienda discreción si es que eres sensible, porque te aseguro que algunos videos son incluso muy fuertes y aterradores que difícilmente los podrás borrar de tu mente e imaginación. Agárrense bien porque estos son 7 fantasmas en carreteras más aterradores parte 2. que te conducen a hermosos paisajes de noche te pueden sorprender con experiencias de completo terror tal fue este caso en una carretera en el país hindú En una región de Rosario, Argentina, los conductores del transporte público se percataron que únicamente al pasar frente al panteón, sucedían cosas paranormales o muy extrañas, y afortunadamente uno de ellos muy asustado, pero con el valor suficiente, tomó el teléfono y pudo captar algo sumamente aterrador. Para no los que, no, que no creen, acá estoy acá en la puerta del cementerio. Mira, estoy saliendo por la esquina del cementerio. No hay nadie. No hay nadie, ¿eh? Y suena el timbre solo. ¿Cómo puede ser? ¿Escuchan? Mira. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie tocando el timbre, ¿eh? Estoy pasando por la esquina del cementerio. ¿Qué me dicen ustedes? ven es el cementerio mira cosa de eh, crear, reventar esto escucha mira bien la concha de su madre no hay nadie, no hay nadie. ¿Me creen ahora o no me creen que yo el timbre, solo en el cementerio? Esta persona, quien no reveló su identidad, nos deja una aterradora anécdota y su respectivo video mientras transitaba de noche en una desolada carretera. Todo iba normal, los reflectores a su lado se veían pasar con toda tranquilidad, hasta que de pronto apenas se podía apreciar a lo lejos uno muy extraño, diferente a los demás. Júzgalo por ti mismo. Algunas personas señalan firmemente... Verle bracitos y piernas Algo que no se puede negar es La aparente figura de un niño Créditos al señor Bregman por el archivo ¿Tú qué opinas? una pequeña ciudad de Japón llamada Ishinomaki, al menos siete conductores de taxi han afirmado experimentar sucesos extraños en el horario laboral nocturno. Algo extraño es, que no es un lugar en específico, sino sucede en diferentes puntos de esa ciudad, y al parecer en otras más. Lo aterrador es que presencian a personas subir al vehículo pero cuando el conductor gira la cabeza para preguntar por el destino a seguir simplemente esta entidad ha desaparecido. También estos conductores a raíz de sus anécdotas señalan que podría ser causa del desastre en ese país ocurrido el 11 de marzo del 2011 así siendo los fantasmas que dejó dicho acontecimiento y como prueba de ello Encontramos uno de estos metrajes, tomado por un conductor de taxi en la ciudad de Osaka. Un hombre llamado Rafael Díaz dejó este aterrador metraje tomado en una desolada y obscura carretera en el estado de Morelos, México, él venía muy contento y feliz de una amena y divertida reunión familiar y todo se le derrumbó de repente, cuenta que lo que vio en persona fue mucho peor de lo que se puede apreciar en el video. Como podemos ver, esta entidad no tiene rostro Y esto, confirmado por Rafael Si eres de México, seguro que escuchaste esta noticia quisiera hablar a fondo sobre esto pero no puedo, debido a las normas y restricciones espero que, con lo breve que seré, pueda poner todo en contexto. En agosto pasado de 2021 en la autopista México-Cuernavaca hubo un percance de varios motociclistas en el cual hubo 15 personas que sufrieron daños a su integridad y 7 que desgraciadamente no lograron salvarse, esta fotografía fue tomada después del suceso y ella fue reconocida por sus compañeros y lo aterrador está en que para el momento de la foto ella ya no se encontraba entre nosotros. En una carretera de Letonia a altas horas de la madrugada la dashcam de un auto registró algo más que escalofriante. En este metraje las opiniones se dividen en dos quienes aseguran que es simplemente una chica carente de sus facultades mentales y lo que creen ciudadanos de ese lugar y es que precisamente este tramo ha sido escenario de varios sucesos lamentables. Pero, permíteme decirte algo... Si acaso, lo que sucede aquí se le atribuye a una persona fuera de sí y estando tan cerca. Lamento mucho decirte, amigo mío, que entonces esta situación es mucho peor a que fuere un fantasma. Una vez más te pido a ti ser el juez. Número 1